¡Corre, que viene a piri! ¡Corre! ¡No me voy a pillado! Antes de morir, siempre... eh, eh, suscribiros, dale like para más videos! o lo que hayas subido en esta más sección o vídeos. ¡Ah, lo no mató! Chicos, voy a estar un ratito más por el que el vídeo no sea tan corto, ¿lo entendéis? Yo sí lo entiendo, bueno, vamos a pillar. ¡Por esto! ¡Ay! ¡Nunca vale la pena! Sal, ay, no. Ajá, pandilla, pandilla! ¡Te pillaré! Yo ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir por atrás. ¡Nadie va a detener, ¡Solo yo! ¡No! ¡Me toca más de tu